la reforma fiscal 2014 generó el más. El de beneficios en el mundo. para la frontera. La Quieran formalidad de, de las ciudadanos. empresas es una tarea. La muy economía bien, americana avanza. La, la proveeduría maquiladora sigue siendo. La el gran concentración de, de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios.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 Nuestras Noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, ahora es la radio social de los indios de Juárez de Facebook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 40000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación de Radiorama Mi hijo tiene hambre de Gloria Es deportista Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante Mi hija tiene hambre Hambre de comida Estoy desempleada. Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Regresa.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 Establezca contacto al 613-1113. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos oh, en Solo Negocios Radio y bueno, pues decíamos entonces Banco de México, con base a este argumento de Manuel Sánchez, que histórico, pues cambia su perspectiva en 2003. Y entonces empieza a mejorar los, los niveles de inflación, empieza a estabilizarse. Entonces,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 Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4, con 43 minutos. Radio Mexicana, información contundente. 4M RTM Presenta Ya está aquí la Feria Juárez 2022 y viene con una lluvia de estrellas. Gloria Trevi y todos me miran, me miran. Gloria mírame, Trevi. Los ojos de la, si de Venta de boletos en boletic.com. World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero. Trevi Juárez 2022. ¡Allá nos vemos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas. Solo contesta, yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM.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 Canje de Placas 2022. Ya está disponible y a tu disposición el megacentro de canje de placas. Estamos ubicados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, en Avenida Tecnológico, y en el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para realizar el trámite. Juntos, sí podemos. Gobierno del Estado. Los megacentros funcionan únicamente para el canje de placas. Cualquier otro trámite es necesario acudir a la recaudación de rentas o utilizar medios alternos de pago. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis.